<risa> bueno, ¿Hola? <¿Cómo>? Ah, bueno. <risa> bueno, Ahora comenzaremos con un tag de preguntas. Primero que nada, nos presentamos. es Misa? ¿Eres, el Misa? Y sí, pues ya como le decía este, este Misa, eh, vamos a hacer el día de hoy un tag sobre qué tanto sabemos el uno del otro. Y, y bueno, mmm, va a constar de cinco preguntas cada uno. Que Por cada error que tengamos, vamos a hacer un castigo. Y bueno, empezamos este, con un volado, ¿no? para saber quién empieza. ¿Qué pide? Águila. Bueno, este empiezo yo a preguntarle. Bueno, ahora sí, ¿de qué número calzo? ¿El 6? No, we, llevo una mano. ¿Qué color me gusta? El eh, azul. No. no, no, no, no. Sí. Llevo una mala y llevo una buena ¿Tre? ¿Quién fue mi mi... mi... mi primer novia? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte No, espérate, espérate Espérate, espérate. <risa> No sé sí, quién fue mi primer novia ¿Quién fue? ¿Y igual? ¿Y igual qué? Pues bueno ¿Cuántas bueno. mamadas tengo? No, si, sí, güey. No. Sí, güey, tienes dos. Tengo tres. Ah, sí. <risa> Mi perrito también vale. No, bueno, ya, entonces vamos una bueno, pa' y una mala. Vamos a hacer la tercera pregunta: es ¿Quién me gusta? Jajaja. <risa> Mi <risa> padre, Algunos centímetros más tarde ah, Dos malas, y una ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué? ¿Gernetas? ¿No? ¡Infecto! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? No, comida, comida, pero... En, en mal, ¿no? Ah, ¿no? No, ma, eso es no, ma, no. Ma, eso se no se vale, güey Es comida favorita ¿Cómo voy a comer carita, ¿sí? No, güey, pero comida <risa> favorita estás diciendo. ¿sí? No sé, sí, ¿y qué? Carnita. ¿Seguro? Seguro. Creo que es muy obvio que sí. Entonces, ¿cuánto vamos? Tres. Dos uno. Me mm. toca. Este. ¿Cómo se llama mi coneja? Aika. <risa> <risa> mi coneja. ¿Cuál es? No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No. Box Money. No. ¿No sabes? No. Pokémon. No. Perdió. Lleva cuatro malas. No, bueno. Y... Una buena. Entonces... Es la última. Te toca. ¿Cómo se llama mi mamá? No me acuerdo, ah, si sí me acuerdo sí me acuerdo Se nos va a hacer gane, Entonces el marcador quedó Cuatro errores ¿Y, más? y un error Nada más yo Entonces para el siguiente video Tendrá que Hacer cuatro castigos que yo le voy a decir y yo no lo voy a hacer uno solo. ¿Va? Bueno, creo que entonces esto sería todo. Y espero que les haya gustado nuestro video. Denle like, se, se, se suscriban. <risa> ¿Y ¿Qué más? Que comenten. como nuestra amiga que, que eh, no siempre comenta: <risa> eh, Anemix Cute Glitter. Te damos las gracias por, por apoyarnos. Uh -huh. Y bueno, nos vemos para el siguiente video. ¿Acaso no lo viste venir?